es momento de darle la bienvenida a una amiga de la casa que nos trae recomendaciones para este fin de semana Mica Swin bienvenida ¡Oh! <risa> Mika Mendoza. Eso, dije, ¿no? Oye, Mica City, me diste... <risa> ah, está, te olvidaste de mi segundo nombre <risa> dije, ¿no? ¿Cómo cuál? estás, Mica? Todo muy bello, por suerte Hoy está frío en un lado, a mí sí. me gusta Se viene el fin de algo calentito Así Algo bien bomba encanta. para la panza, ¿o no? Espectacular. Obvio El frío invita a eso, me sí, parece Sí, va a estar nubladito, va a llover sí. Entonces, Delibris, hay que pensar en casita. Qué, vamos a comer. qué Planazo Rico? Ya medio hambre <risa> Hoy les tengo unas recomendaciones muy, muy ricas Que les van a encantar Arrancamos una nueva sección en City Que son sabores del mundo en Mendoza Así que también vamos a tener una recomendación de venezolanos acá en Mendoza Upa. Que nos bueno. cocinan sus delicias Decime que hay unas arepas por ahí Obvio que sí ah, no Y va a haber sorteo, obvio también uh -huh. Para que quieran probar esa comida Al final, como siempre, el sorteo. Muy bien, ¿con qué propuesta arrancamos? La que ustedes me digan. La bueno. De, la de Jockey ahora primero. Con la de Jockey. Ok, Ajá. un café clásico, te digo. Sí. Tradicional, el más antiguo. Mirá, el más antiguo. Ah Cocinas de mendocinos del Team Salado, que son fan de merendar, les traigo la mejor recomendación del mundo. Un local con los mejores sanguchitos XL y a un precio que te morís. Hoy les traigo la reseña de Jockey Club, la cafetería más antigua de Mendoza. Es una empresa familiar que ya va por la cuarta generación. Venía a comer sanguchitos. Mirá lo que era este tostado con mucho jamón y queso por solo 480 pesos, una locura Sanguche sándwich de jamón crudo, queso, tomates deshidratados y rúcula estaba espectacular pero un poquito seco, No amor de mi vida este sándwich con 30 kilos de jamón y queso con una palta cremosa espectacular, Y pan de estos sanguchitos era de otro mundo, lo amo también fan del tamaño que tiene el exprimido en este local, y para el calorcito me pedí un frappuccino que es café frío con chocolate y crema, estaba delicioso como para probar algo dulcecito del local probamos la meruna que estaba espectacular y la torta que podría mejorar la presentación pero estaba riquísima. Tienen opciones vegetarianas y para celíacos. Cerramos con este vermú espectacular y les dejo la carta para que chusmen todos los precios que son increíbles. ¡Ay, Me los sándwiches! ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¡Ey, y qué buenos precios! ¡Muy, sí. muy buenos Yo precios! Yo creo que en ningún otro lugar te Mantiene pedís un sándwich de ese tamaño, que incluso para compartir podría sí, ser. Se ¡No! no Olvídate, sumamente, los bien grandes así, ¿vos viste lo que salía? ¡Nada! Además, Bonísimo. como es una cafetería bien en el centro, la más antigua de Mendoza, es muy del paso. Ahí va mucha gente, come, uh -huh. se va. Así que es el café Espejo rapidito. Y Sí. Es de España. Sí. sí. Las cosas que probé ahí eran espectaculares Bueno, ustedes ya lo vieron Rellenísimos los sándwiches O sea, es la especialidad de la casa de los sándwichitos Por eso en, hizo, en eso hice hincapié Y la verdad es que estaban increíbles El de palta fue el que más me gustó Porque la palta le da a veces esa cremosidad oh, Estaba bien olvidate. alineadita Estaba muy sabrosa Muy rico está ese sanguchito, Los tostados espectaculares este lugar no lo recomiendo solo por el precio, sino porque de verdad los sándwiches son increíbles. Estaban muy pero muy buenos. Perfecto. Ay, a mí me encanta. Tenemos que ir al jockey, entonces, aparte qué bonito que sean cuatro generaciones de oh, una familia, familia. Eso me le da súper valor agregado Mucha historia ahí en sí, ese sí. Y está todo ambientado, ha mantenido el estilo, así que la verdad está bonito. Muy mendocino, aparte de Muy okay, mendocino. Algo que me gusta también para tener en cuenta, este que ahora está muy de moda como el café de especialidad, que es más fresquito. Acá me dicen, no, acá le mandamos caliente así, que, sí. Ay, <ríe> que se queme el café, no nos <ríe> <me> importa nada. <ríe> así que no, la verdad que está muy rico. Si te gusta el café, si te gustan los hinchitos, tenés que ir a este. Muy bien. muy bien. Y ya nos adelantabas. Nuevo segmento de Comidas del Mundo, pero acá en Mendoza, primer destino Venezuela. Primer destino Venezuela. Vamos vamos a para allá. allá. Qué rico. Inauguramos esta sección viajando a los mejores sabores de Venezuela. Venezuela Food es una joyita escondida a la que sí o sí tenés que reservar para ir. También puedes pedir por delivery o takeaway. Arrancamos con la degustación de empanaditas que es un imperdible si en el local. Esta era con masa de maíz, puedes pedirla de pollo, de carne. Los pequeños tenían queso llanero que es un queso venezolano espectacular. Pasando por las principales probé obviamente la arepa pabellón que estaba deliciosa. Pero mi favorito fue el patacón Es como un sándwich, pero en vez de pan Tiene plátano frito, estaba delicioso Y además súper fresquito, muy rico Yo probé el de cerdo pero hay de un montón de variedades Y una cachapa que es Una tortilla de choclo relleno con mucho Queso llanero que como les dije es originario De Venezuela, A mí que todos los platos me parecieron Súper diferentes y nuevos, es comida Hecha por venezolanos 100% caserita Y no solo tienen eso sino también Bebidas venezolanas, la que más me gustó Es una casera llamada papelón Súper tradicional de Venezuela, estaba espectacular Seguimos para más recomendaciones en Mendoza. ¡Qué viva! Cuando prueben esas cosas, decir me quiero ir allá, a vivir. No, porque las cosas de verdad son. No, no, espectaculares. Arrancando por la bebida, que es algo que. Súper raro eh, Ya, bueno, tenés las industrializadas de Que se consumen allá en Venezuela sí, Que sí. está muy bueno Si querés probar como gaseosas nuevas Está genial Y me encantó a mí la casera El papelón es de caña de azúcar Y es un espectáculo no, De verdad, es bueno. estaba muy rico Lo tienen que probar Es mi más recomendado Mira. También lo que me encantó Es que las empanaditas son de masa de maíz Ajá. Entonces son mucho más crocantes Que mm. la masa tradicional de trigo son espectaculares, vienen de un montón de sabores. Los pequeños son los favoritos de acá de los argentinos porque nos sí. encanta el queso. Claro. Ahí tienen unos pequeños terribles. Entre la arepa y el patacón, que es el de plátano frito, yo prefiero ¿Sí? el patacón. Ah, mira. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por qué? para mí es mucho más fresco. Era como mm. súper livianito y estaba muy sabroso. La arepa es riquísima pero es mucho más pesada. Para estos días sí. de frío está bueno una Está bueno. Sí. La tenés que probar, ¿Cuánta? obviamente. Obviamente. Tiene que estar ahí la arepa. Qué lindo. No. Lo que me encantó es que tiene además un montón de variedades y el terciero. Hola, ¿cómo está? Claro, no, aparte con esta es toda la que tiene, ¿no? El no, no, chiquitito, eh. por eso tenés que reservar para ahí. Ir, ah, okay. Eh, okay. O puedes pedir por delivery. No, la verdad es que es un lujo. Muy rico todo en ese momento. Lindo. Bueno, saludo no, a todos no. los hermanos venezolanos que tenemos aquí viviendo en Mendoza. Es una gran comunidad. Así que les mandamos un beso gigante. Ya los vamos a invitar a cocinar sí, también. Por supuesto, Porque acá venido. en Mejor de Mañana sí. hemos inaugurado también este segmento de Cocina del Mundo. Ya tuvimos a los amigos de Grecia. Así que Venezuela quizás sea el próximo. ¿Por qué no? uh, Ay, no. Me encantado. Y tenés una invitación para hacernos, Mica. Sí, chicos. Miren, les cuento que se viene algo. En Mendoza City hicimos una feria, un festival con shows de bandas en vivo mendocinas. Van a ver un montón de food truck, opciones gastronómicas riquísimas y están para feriantes siempre dándoles lugares a los emprendedores para que puedan vender sus La productos. Supuesto. Hay más de 68 lugares de stands para emprendedores. Si quieren inscribirse con su emprendimiento, pueden escribirnos por Instagram, Mendo City y ahí nos piden toda la info y se la pasamos. ¿Cuándo Genial. es la feria, Mica? La feria es el 26 y 27 de noviembre, bien. la entrada es libre y gratuita, va a haber patio de juegos para los niños, al lado patio de comidas para los padres que estén tranquilos comiendo, Muy mientras los ellos juegan, ahí los dejan. Perfecto. Eh, y bueno, las bandas que son terribles. Muy buena, Toda la info en la página de Instagram de Mica la encuentran como Mendo City en las redes, para más propuestas gastronómicas también, claro por sí. supuesto. Este fin de semana no vayas a comer a donde Siempre van con tu familia, con tu pareja. Exacto. Anímate algo diferente. Pero van cosas nuevas. Sí. Mica, gracias, Un como, placer, siempre. Mica, como siempre. Un placer.